Se llama senos de hombre. Claro, es famosísima. ¿Y cómo va? Así va, dorado, peluche de las y su famosidad. Hay distintos senos de hombre, unos grandes y otros chicos, hay algunos medio raros. Estamos en una de las escenas del nuevo clip musical. El escorpión no era están calificando senos de hombre, mírala, tampoco tan pinches exigentes, ¿eh? Anda, mira, velas, velas, tienen los ojos de la mirada las delata. Escribieron cajón con G, haiga, visto, senos con Z ¿Quién dejó entrar un indigente? No <risa> <risa> cuida <de> sus carteras bien, <risa> eh güey. Disculpa ¿Por qué para el, para el metro. <risa> ¿El metro? Aquí está, güey. ¿No? no va, es, va, es como chingada, metro y medio. Es como metro trae. y medio. <risa> ah, ya todo tiene sentido ahora. Exacto, sí, si no te la sabes, te la vuelvo a cantar. A ver, ¿cómo dice? Haciendo... Eh, estamos grabando un casting de senos de Hombre Cenos de Hombre, me, me suena esa canción ¿De dónde sale? esto ¿O ¿Es una película o es que es una porno? Pues yo creo, porque pues el que la, que la hizo por ahí Como que andaba pensando en hombres, yo creo, ¿no? Falta de poca. ¡En exclusiva! ¡Manu Negreto sale del Closet Closet Cerrón! ¿Cómo vamos aquí? Me siento contento Vengo medio pacheco todavía ¿Dónde es el circo? ¿Qué pedo, güey? Bueno, hay que ir al circo de Debería llamarse la canción Senos de Dios, pero está bien, Soy humilde, la voy a dejar así. Es para que se identifique la gente. No. Chico temido de grande. Sí. No ma, me si está mamado, ¿no? Dos, tres, dos, tres. Ya estás enseño, enseño el lavaderito. Pónganse a lavar, gordas. Vengan. Eso, te la aviento. Huélela. ¿Se me cayó? Disculpa, la aventé mal. Sonrisita, sonrisita con las. Caretas, caretas, venga. ¡Careta! ¡Ah! ¡Ay, me vine! ¡Ah! Por favor, no les hablen a ninguno de los dos. Tienen enfermedades que bien. ni siquiera están registradas. Lo que usted guste. ¿Han usted escuchado hablar del COVID? Dios. Están más cabrones. No les hablen de frente. Era demasiado bueno para ser verdad. Sí, yo pensé que estaban mamados. ¿verdad? No, yo pensé que me iba a quedar nada más con las morras y ver las chingaderas que pues, ¿qué te digo? Güey? Yo ya me quiero bajar. Tomás, quiero preguntar si ya me puedo bajar al director. ¿Y tú? ¿Y esta supermodelo? ¿Por qué no está ya? Ah, es operativa, ella es productora. Directo. Ah, está operada. Sí. ¡En exclusiva! Ron dice que está operado su, su crew de su que parió. ¡Ay, tenemos a Lubeski. Hola, ¿qué tal? Bueno. ¿Qué estás haciendo Suma ahí? Eh, pues para. Estoy encuadrando. Sí. Así, así le digo yo. Y naturales, ¿eh? Naturales caídas. Este mira. va a ser una de, la, de las modelos. Sí. O sea, va a haber modelos hombres, porque sí. Dicen que uno hay que abrazar sus demonios. Y yo tengo la maldición de ser un objeto sexual. Por eso va a haber hombres aquí como cosificados. Entre ellos, Xuxo. Sí, yo soy un sex symbol. No, no, no, no. Bájale a tu pedo, cabrón. Quiero decir que no son operadas, la neta las mía. las de mi esposa sí, las mías no es cierto. Se gastó todo el presupuesto en una parte de la familia, ella no alcanzó. Ella no, y ya yo sí los tengo chidos. ¿No necesitas a alguien para solo con...? Sí, sí ya, no, de hecho ahorita estaba casi, haciendo. ¿eh? Sí, estábamos sí, sí, conversando está. de ese pedo porque los vi muy tiesos la última vez. De coreógrafo sí, porque como talento no lo veo. Los eh, vi, como, <ríe> sí, sí, que se Empiecen con el paso que tenían. Adelante, acá, coro, los dos que les dije. El paso base es el que traían Para, a piñadlo no, chicha ¿Ah, ¿Me ves? Primero empiezo con la derecha Entonces así se llama así. Ah, ¡Ay, vuelta, vuelta, ¿Qué? vuelta, ¿Qué? Las, todas, todas, vuelta! Chiba, ¿y cómo va? ¡Las horas! ¡Las horas! ¡Las horas! ¡Las horas! ¡Las horas! ¡Las horas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Coordinadas! ¡Coordinadas! Dos... Tres... ¡Van, dos, tres! ¡Un hombre a tres centros, chicos! Hoy nosotros muy lantigas, pero hay uno como el bien, bien bonitas. Ahí va el coro, eh. Adelante, atrás. Adelante, atrás. De eh. lado. indecorosa, que me está diciendo que nos cambiemos la camiseta aquí delante de todos. ¿Cómo quieres que me cambie para ti? De rojo. ¿El de rojo cómo es? ¿Ese el de, el de rojo? rojo, ¿es el de rojo? Tú dime. <ríe> ¿Te ves bien a gusto tú? No, estoy, pero soñado, güey. ¿Seguro de ti mismo te ves? Totalmente, güey, totalmente. Como en la primaria, güey. ¿Cuáles wey? son tus medidas? Híjoles, yo creo que 90 grados completos, güey. Tú eres 360. grados. 60 todos los días, todos los días aquí. Por lo menos tú tienes pelucha en el estuche. Claro. Mis bellos de hombre. ¿Cuerdas ah, qué no te pagas ya, no? trabajas eh. con Gualever? ¿Ya te enamistaste sí. también? No, no, yo sí. Todavía lo quiero mucho. Ahí anda. ¿Por qué me dijiste que te valía madre y si que era un pendejo? ¿Quién? ¿Qué era? No, yo no dije, dijiste, yo me acuerdo, tú lo escuchas. Yo escuché, yo dijo así, No, un día amanecí", sí. ¿Qué le dijo? Pero yo nunca dije. No, porque ya es mi amigo. Yo máximo respeto, yo lo quiero como amigo. Le dio follow otra vez. Ya me dio follow, ya, ya, ya. Salió un Maxphil y entró un Lego. No habes. Ah, mamoncito, mamoncito, ¿me persino? ¿Me persino? Me quito los lentes, fresón. Exacto. Mirada, visca. Eso. Camisita afuera, botón. Uno. Me acomodo. Dos. Tres. Cuatro. Para atrás. Rápido. Fum. Eso. Le doy la vuelta. ¡Ea! Me doy una marometa. Marometa, marometa. Venga. Sí. Eso. Eso. ¡Aa! A las bailarinas del día de hoy, bailarinas, modelos, calificadoras, juezas, de todo, hacemos de todo, Somos de todo, multifacéticas. Eso, chido. ahorita van a ver cómo bailan. Qué bellos son mis senos, mis senos de hombres, qué preciosos son mis senos, mis senos de hombres, con peluche en el estuche, es bello, muy bello, tiene tanto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 ¿Qué sientes de tu nuevo elenco de solo para valientes? No, no, este, este, está, está, está bravo, ¿eh? Está de, de miedo, ¿eh? ¿Cuánto pagaría la gente por ver estos culeros no, contigo? Yo, yo tendría que pagar, voy a empezar a pagar para que nos vean, porque si sí, nada más con este elenco no, no armamos. Tiembla, Sergio Mayer, tiembla. Tiembla, tiembla, Sergio Mayer, aquí está tu nuevo solo para desesperadas, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, güey, yo cuando estuve en el agua de los cisnes, güey, ahí sí ponían el pedo arrochido, güey. No, no, pero... pero cuéntanos. Por favor, dígale que no mames, ¿no? ¡Venga, venga, venga! venga sí! sí. ¡Venga, sí! Eso. Eh, lado, ¡Lado, Eso. eso ¡Eso! Latin Lover, para ti, por favor. Yo pensaba que nada más así con ropa te veías gordo, pero no. ¿Cómo ves al pinche Gremlin? Está guapo. ¿Ese güey? Es, es rayita güey, ya sí. huevo. Nada más se vinieron media vez. <risa> nada está guapo el morro. Nada más se vinieron de un huevo. No más, cuando estuvo en la, en la cárcel, lo picaron, güey. Picaron ahí en la celda 2. ¿Qué te pasó, güey? Venían 60 cabrones, me picaron. Con una botella la rompieron. ¿Qué les hiciste? Me trasladaron a la raza y me escapé. Ando profundo? Viene el hijo de Shocker, güey. ¿no? Sí se pegó, güey. No hay pedo, le ponemos una de Max Steel. Le cambiamos las pilas. ¿qué? Estamos repitiendo la foto porque Charbel no quiere que lo tachen de, de buga. Pues no, si en un video me di cuenta después del comercial que hicimos, que dijiste que, que le gustaba ¿qué? Que la, la conchita. Te ves bien mujeriego, cabrón. Hasta no, no, no, no, no. parece que sí, te gustaba la conchita. Pero es como se veían piernas de mujeres, sus fans iban a decir, ¿qué pedo pendejo? ¿Quiénes son esas? ¿Por qué no salen piernas velludas? Bueno, son mis amigos, ellos son mis amigos de la secundaria <risa> Es del futbolito <risa> Se escapó del futbolito, no mames Se escapó de... Del mundo de los duendes ¿Y usted señorita, no le da pena salir? <risa> sí, güey, la neta sí Qué bueno que se tape sus senos Gracias, vecino, aquí andamos con inseguridades, Pero aquí andamos, no, mira Esos tatuajes te los hicieron en la cárcel también Sí, también, estuve en la misma, en la celda 62 él, tú en la 62, igual. ¿Quién desvirginó a quién? De la cara de una vez. 69. 69. Yo tengo estuche y el cartuchera. Enseñarte para qué quiero usar tu máscara. A ver, ¿para qué? Ah, y está Max Steel aquí con nosotros. Max Till, el verdadero hombre de acción. Hola. Box Money? Ah, este bendijo. Ahora sí, güey, ¿qué quiere? Quiere que tengan fans de la LGBT cubo caco K. Si quieres, mira, ¿eh? No, mamá. O sea, si eres güey, por Dios no la verdad nada más, nada más sí, estoy actuando ¿Sí? ¿Sí? no sí por dios sí chingada madre Eres mi yo manager. también padre. <risa> no de día <Oye>. ya sabía ahora <risa> aquí con el exorcista güey? a huevo Emily Rose <risa> chale chale sí sí sí sí sí eso, eso pucha, mamona chico, chico, o sea si ¿sí echas palo con con máscaras de luchador eh, es la primera vez con que Sí, la verdad, es la primera vez. ¿Y qué tal estuvo? Pues bien, porque te imaginas muchas cosas. Que se avienta desde la tercera cuerda. Una no, llave. No, y... no, pues pero todo dentro del mismo cuadrilátero. Un poco de cero, un poco de cero. ¿En el cuello? Eso, eso, eso. Está Sonriendo. Perfume. ¿Cuál es el pronóstico, señor Armando? Muñeco, por favor, dime ¿Qué se sintió compartir el escenario con semejantes cuerpazos? Oh, de verdad, estoy sorprendido ¿Seguido? La verdad, con esta calidad de, de, de cuerpos Que hicieron este casting tan maravilloso Yo ya me lo merecía estar en un grupo de verdad De verdad, no los relingos que había antes claro. Esos cuerpos de perro y todo eso Pero bueno, estoy muy contento Oye, pinche poncho de nigres, no te vas a estar metiendo, ¿eh? No, no, ese pinche ponchito es mi, es mi monstruo <risa> Es mi monstruo, yo lo hice al ponchito Le mando saludos Oye, <risa> este, ¿te sentiste intimidado? Un poquito, porque los cuerpos sí están bastante con anabólicos, esteroides. Aquí se ve que se utilizan mucho esas cosas que, que están prohibidas. Y pero legales, bueno ¿sí? sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, estamos muy contentos. La verdad va a ser un éxito todo este, este gran video. Perfecto. ¿Te, ¿Te gustaron los senos de hombre? Uh, yo creo que por eso me llamaron, ¿verdad? Sí, miren. ¡Sígan al paso. muñeco, González. ¡Mustazo! bailan el